Muy buenas a todos, lo siento por no subir el video ya que estaba viendo en dónde editar, pero bueno, aquí les dejo para que pongan sus retos.